Hay cosas especiales que traen las marcas estadounidenses y una de ellas, creo yo, es el conocimiento que traen. Ellas traen la última tecnología, sí. traen las últimas, eh, los últimos mecanismos de, de buena gestión, de liderazgo. ¿no? Se integran a la comunidad, en este caso la, la comunidad uruguaya, ayudan a la comunidad, ayudan... Eh, a, a, sus, a sus empleados cuando viene una compañía estadounidense uno puede tener confianza en ellas de que siguen las reglas y las normas uruguayas y y las estadounidenses conocimiento comunidad y confianza